Bieber es, a, es amigo mío. Algo me suena. Um, si quieres decir algo a los compañeros de Periscope estamos haciendo en live ahora mismo. Hola a todos los fans vale. de Justin Bieber, los be esos. Sí. <risa> Yo vengo a cantar la canción sobre amo, no, la monogamia mm. matemática. Vamos allá. Todo el mundo dice que has de ser fiel. Pero nadie te dice por qué, esto de la monogamia está muy bien, la evolución te lo dice también. Resulta que en Waterloo realizan un estudio para ver que amando es siempre gerundio. Yo te quiero a ti de forma evolutiva. Toma. Quererte a ti nomás es bueno para la vida Claro claro. Lo dice un modelo de matemáticas Ellas no mienten, no como tu prima Tú y yo, muy bien Reducimos este ETS No es que lo pienses, que lo sé Tú y yo, ya ves En una gran sociedad Reducimos la enfermedad Tú y yo, muy bien Reducimos ETS No es que lo pienses que lo sé Tú y yo Ya ves En una gran sociedad Reducimos la enfermedad ¡Ay, tormenta! No, Muchísimas gracias, Majo una rima, Ay, tan muy no... Las mates te lo dicen También lo digo yo Suscríbete Solo faltas tú